Ah, justo ahora sale el sol, a ah, buenas horas ¿Qué tal? Ya pasó buen tiempo desde que hablo de esta manera así Con la misma vestimenta por así decir Pero con algo un poco diferente Espero esté todo bien ahí con ustedes Quien esté viendo esto Y como dice obviamente en el título Estaré diciendo las cosas que han pasado estos días Respecto a mi... Bueno, estas fechas respecto a mi accidente, cráneo, lo que sea. Obviamente, como siempre, traigo todo anotado para que no se me vaya a olvidar. Ah, antes de empezar, tengo que decir que muchas gracias a las personas que se van uniendo. Se agradece mucho. En verdad, muchas gracias. El repaso del accidente. Sabemos todo, todo lo mismo. Me caí de la bici. Bueno, salí volando hacia un poste, me caí de la bici. Mi cabeza eh, se sumió y ahí quedó prácticamente. O sea, no hay más. Es lo único que sabemos todos. Las consecuencias del accidente en sí vendrían a ser lo siguiente. No pude... O sea, si estornudaba, en ese momento me moría. que tenía un hueso sumido y flojo en el cráneo. Bueno, era mi propio cráneo que me, está sum me estaba sumiendo. Incluso ahora mismo me está sumiendo. Pero, ¿saben a lo que, a lo que me refiero? Después de eso, me dijeron... ...que no podía tener actividad física durante un buen tiempo. Un buen tiempo vendrían a ser aproximadamente 5 meses, más o menos, después de mi recuperación total. Que la recuperación eh, básica o lo más esencial que necesitaba era que pasaran dos meses... ...para que así ya mi cerebro, mi cerebro, bueno también, para ver cómo reaccionaba mi cerebro... ...mi cráneo que este, se sellara por completo... Ya que pues es hueso, eso es este, calcio. Entonces se, se estaba sellando. Y prácticamente solo es eso. Esperar los dos meses. Después de, de que terminen los dos meses y que esté bien sellado como ahora. Esperar seis meses aproximadamente. Para comenzar a hacer ejercicio regularmente. O tener mi ritmo de vida normal. La rehabilitación. Respecto a la rehabilitación. Es lo mismo. O sea... Cheque, ...checar que todo mi, mi cuerpo responda... Las, ...lo cognitivo, que no recuerdo muy bien el nombre... ...pero es que dé respuestas coherentes... ...que no, no salga con tonterías... ...ni cosas por el estilo... ...y además, seguir haciendo mis cosas cotidianas de manera regular... ...igual que antes, respecto a lo de mi... ...antes del accidente... ...entonces, eso tiene mucho que ver a la hora de ver estas cosas... ...también, algo bueno que puedo decir... Que se ha visto con los días... Es que tengo mis habilidades... Motoras, por así decir... De manera normal... O sea, me han visto dibujando... Caminando, yendo a lugares que no debería... Pero... Me ven normal... De hecho, un poco... Podría decir que mejor que antes... Es una manera de decirlo... Esa es de mi rehabilitación... Por así decir... Además de que... En un momento pasará el siguiente punto... Que vendrán a hacer los ejercicios... Ok... A la hora de ver... Y... Y jugar videojuegos o ver la televisión, X cosa, ver varios luces. Eso tiene que ver con la reacción del cerebro. Yo trato de abarcar todo lo posible. O al menos que se me ocurra en el momento. A lo que voy. Es que no tengo casos de epilepsia, no... O sea, veo muchas luces y movimientos y no me aturden. O soy igual que antes, que me pasa que me desconcierto un poco, muy poco, pero sucede. Entonces, es lo mismo que antes. Ya después, para la hora de jugar videojuegos, soy... normal. O sea, lo mismo que antes. No hay ninguna novedad. ¿Qué más? ¿Cómo quedó mi cerebro, mi cráneo? Este punto es bastante, es bastante interesante, ya que me golpeé aquí. Lo cual ya todos sabemos. Y mi cráneo... pues quedó literalmente sumido. O sea, mi cráneo está empujando mi cerebro hacia adentro, un poco. Entonces, decirlo, no siento nada, pero ya que mi cuerpo ya se, está, ya se acostumbró, al menos por el momento. Pero en las radiografías, que trataré de, de colocar una justo aquí, se verá cómo está sumido mi cráneo bastante. Y ya, de eso en fuera, está, no me siento mal y estoy bien. Respecto a los ejercicios, después de mi accidente, he estado haciendo lo normal, lo... No me forzo. Ya, antes no me forzaba y ahora ya estoy comenzando a forzarme un poco más. Ya que mi cuerpo ya lo, ya lo consiente, ya lo resiste. Una manera fácil de decirlo es que solo hago lo necesario, por así decir O sea, lo básico, ya que seis meses sin actividad física regular es muy... Es muy horrible, ya que tu cuerpo te pide que lo muevas, pero no... O sea, no puedes. Ya hasta ahora. Lo poco que he hecho estos, estas dos semanas que han pasado, eh, de, de, a partir de la fecha que estoy grabando este video, son lagartijas o flexiones abdominales y sentadillas. Y tal vez plancha, diario. Nada más. 40 de cada una a diario durante estas dos semanas. Pero sí, son, eso es lo más forzoso que he hecho hasta el momento. O sea, todo está tranquilo. ¿Cuánto tiempo pasó para que hiciera ejercicio de nuevo? Pasaron los seis meses, o sea, pasaron ocho meses respecto a los anteriores que voy, para que mi cráneo se sellara más los seis. Entonces ya vendrían a ser ocho meses aproximadamente. Aproximadamente, no voy a dar a fechas exactas, porque ya deberían de saberlas, entre comillas. Pero pasaron seis meses, ocho, perdón, ocho aproximadamente. Eh, molestias menores. He tenido unas cuantas molestias menores en mi nuca hace unas dos semanas aproximadamente Y no se iban muy rápido El primer día que me dieron me sentía muy mareado no, De plano no podía hacer bien las cosas y me, tenía que me tuve que recostar Le pregunté a personas que sabían sobre esto y me dijeron que yo estaba bien Solo que era psicológico Además de que mi cuerpo está, aún está dañado Entonces todavía tenía que cuidarlo más y no ayuda mucho que me desvele en las madrugadas haciendo mis dibujos, o jugando, o desvelándome porque yo quiero. Entonces a la hora de hacer esas cosas, tengo que cuidarme más y dormir. Y ya, de ese caso, dormí lo recomendado, no me, ya no me estoy desvelando tanto, y se me quitó. Ahora mismo ya no tengo ninguna molestia en la zona de la nuca. Entonces pues, se puede decir que ya estoy mejor. Era bastante psicológico y de cansancio eso, cansancio eso Cuídense también ustedes, duerman sus 8 horas recomendadas De manera psicológica, ¿cómo me afecta? Respecto a la manera psicológica, eso sí es bastante... Eso sí es bastante pesado, por así decir Ya que a veces pienso que en el momento de mi accidente eh, Tuve... no sé, siento... a veces mi cuerpo siente... Que sigo desmayando en el hospital y todo lo que está pasando aquí y ahora es solo algo que está creando mi mente. Pero eso ya es porque vi muchas películas, creo. Entonces, no sé, o sea, a veces me dancias dormirme y ya no volver a despertar. Pero pues es todo lo que vamos a llegar a pasar de alguna manera u otra. Entonces, solo quería llegar a eso. Esa es la manera psicológica, que sigo pensando que sigo ahí metido. Ah, respecto al encierro y las consecuencias de este debido a la pandemia. No... Siento que ya me... Siento que soy bastante más independiente... Ya que siempre he sido bastante solitario... Pero... Hay algunas cosas que se van perdiendo respecto a eso... Es como dicen... Elegir es renunciar... Entonces... De manera inconsciente... Mi cerebro me dice... Oye... ¿Para qué hablas con esas personas? Ya no es necesario... Además... No tienes tiempo... Para hablar con esas personas... Y... Sí... Ciertamente tengo la razón... Pero... Gracias a eso... Bueno, gracias a eso, no es algo muy bueno que digamos, ya que he perdido amistades gracias a mi accidente, consecuencias de... sí, de mi accidente, también que tampoco no ha ayudado mucho que no, hemos, no haya podido salir gracias al, a la pandemia, además de que me trataron como un idiota prácticamente, o me... ah, no, o sea como que no me vieron bien cuando le decía a ciertas personas que no quería salir ya que estábamos en pandemia y me veían como un tonto ya que pues me quedaba encerrado en casa pero eso ya es el criterio de cada quien tengo entendido entonces esas son las consecuencias del encierro que en resumen me he vuelto más independiente de alguna manera tengo ya más entrada a mi cabeza y aprovecho mejor mi tiempo conforme pasan los días entonces en mi perspectiva Y en mi persona Siento que sí me sirvió mucho este encierro Al menos de manera personal De manera social es todo lo contrario Planes para futuro Ya lo saben, seguir dibujando Aunque ahora mismo no hay video Respecto a eso ya que estoy bastante ocupado En otras cosas Que si se da la ocasión Y la oportunidad de les mostrar el proyecto Junto con mi colaborador Que espero que esté viendo esto, saludos y así hablando de eso Haré la exploración urbana entre comillas más peligrosa que he hecho hasta el momento en dentro de unos de en cuanto pueda ya que no he podido estos días pero en cuanto pueda la exploración urbana más peligrosa eh, vendría a ser que me tendría que meter en un lugar bastante horrible honestamente y no he entrado estos días ya que como ha estado lloviendo en mi zona donde estoy estos días ya no ha llovido de Milagro, pero esto eh, no he podido entrar ya que por las lluvias se podría llegar a caer más. O sea, está cuarteado debido al temblor del 2017 y no ayuda. Y como está hecho de adobe, se puede llegar a caer gracias a las lluvias. Entonces ya he esperado estos días para que se seque, por así decir. Y listo, para poder llegar a entrar de manera rápida y ver qué onda, y después salirnos de ahí lo más rápido posible, ya que ya sabemos cómo están todas esas cosas. Mi, ah, respecto a mi revisión craneal, mi última revisión fue el 11 de febrero de, febrero, ah, perdón, fue el 11 de, febrero de 2021, o sea, fue hace ya unos varios meses. Ento, pero es porque no he tenido ninguna molestia, ni ya no tengo el hematoma, por cierto. Tengo que mencionar que ya no tengo el hematoma en mi cabeza Ese pequeño eh, coágulo en mi, en mi cerebro ya no está Por lo cual es bastante genial Estoy agradecido por eso, por mi propio cuerpo Eso es todo Ya no... Todo está tranquilo No tengo molestias Espero que ustedes tampoco O tú, persona que estás viendo esto O quien seas Espero que no tengas ninguna molestia Espero que todo te esté yendo bien Así como a mí me está yendo bien estos días Espero que a ti también te vaya como a mí y mejor, y listo o sea, cuídense más por favor, esto es bastante serio nuestra salud es seria y teniendo, cierto siempre lo voy a mencionar en mis videos estar en un país como este no ayuda mucho, entonces hay que cuidarse el doble entonces, pues pues eso eso es todo por hoy cuídense, solo quería decirles que se cuiden nos vemos lo más pronto posible en el siguiente video de manera rápida y listo, nos vemos.